y los Llanos del Águila, al grupo musical internacional Gem Verde, que nos acompaña esta tarde con su música para alabar a Dios, y a todos vosotros que habéis respondido positivamente a nuestra invitación para celebrar la Eucaristía al aire libre en este Parque de los Cuentos. Iniciamos hoy el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Y lo hacemos en esta tarde del miércoles, como es tradicional, con el rito de la imposición de la ceniza. El 25 de enero de 2018 fue creada la parroquia de San Juan Pablo II para la atención pastoral y espiritual de los católicos de esta zona que abarca los barrios de Cañicas, Imaginalia y los Llanos del Águila. Y para cuantas personas, especialmente los más pobres y necesitados, se quieran acercar a ella, donde serán muy bien recibidos y ayudados en sus necesidades. Es, por tanto, el primer acto público y litúrgico de esta nueva parroquia de San Juan Pablo II. A este acto ha sido trasladada la imagen de San Juan Pablo II, a mi derecha está, titular de la parroquia, que en su momento ocupará un lugar destacado en la parroquia que lleva su nombre. Estamos, como bien lo sabéis, a la espera de disponer de unos terrenos en el entorno de estos barrios, donde pronto se pueda edificar el templo parroquial. Agradezco vivamente vuestras oraciones por esta intención. Nuestra presencia y colaboración para que este deseo y necesidad sean una realidad para el bien espiritual y humano de las personas que aquí vivís y vivirán.